madriadi nuevamente aquí contigo para mostrarte mi segundo proyecto de esta semana dedicado siempre a la pascua este yo le he llamado el easter egg Cosis. como puedes ver va a ser una decoración para el huevo duro en las mañanas que tenemos nuestros vasitos especiales si no lo tienes estos vasitos puedes usar vasitos pequeños descartables y puedes usar estos diseños tan bellísimos Van a ser hechos en feltro, vamos a necesitar alfileres y muchos pedazos de feltro reciclado. Bien, entonces para iniciar vamos a tener que cortar los free patterns que lo puedes encontrar en mi página web. Tengo tres modelos del, del, de la gallinita, el conejito... Y también tengo gratis que te estoy regalando el sombrero del elfo. Bien, entonces, yo he cortado ya piezas pequeñitas que vamos a necesitar para la gallina y para el conejito, que son siempre pedazos de feltro. Las medidas las vas a encontrar en mi página web, como puedes ver, están siempre dedicadas a ti las medidas. Bien, entonces ahora vamos. Bien, lo que vamos a tomar son dos partes de feltro. Como puedes ver, son doble. Porque lo vamos a bordar. Y va a ser que tiene que cubrir con un sombrerito al huevo. Bien, yo ya he cortado una parte para luego cortarlo rápidamente para que puedas verlo porque sabes que en internet tengo que hacer las cosas veloz bien lo principal es que lo tengas sujetado con el alfiler es muy importante para que no se mueva el dibujo siempre dejando 5 centímetros milímetros perdón en todo el contorno porque como va a ir eh, bordado puede ser que se reduzca un poquito el tamaño entonces es necesario que deje siempre 5 milímetros al todo al contorno bien, aquí hemos terminado ya con el conejito igualmente lo vamos a hacer con la gallina lo vamos a cortar y luego lo vamos a bordar pero la decoración que tiene que ir como el piquito como la barbita, la boquita, estas decoraciones tienen que ser en la parte principal. Como te lo voy a mostrar después. Lo principal es que ya está cortado nuestras estas dos piezas. Entonces ahora vamos a poder hacerle su dibujo. Yo con mi, con mi búho porta, porta alfileres. Bien, vamos a la próxima. entonces ahora vamos a preparar el hilo para bordar. Yo voy a usar un color gris. Como puedes ver, hace un poco de resalto. Bien, entonces, para iniciar, no lo vamos a iniciar de esta parte de aquí, porque aquí tiene que ir encima del huevito, con un sombrerito, ¿no? Entonces... Vamos a iniciar a bordar a partir de aquí. Porque algunos huevos tienen diferentes medidas. No todos eh, son de la misma medida. Entonces vamos a bordar. solamente la mitad, porque tenemos que decorar la parte de aquí. Entonces yo voy bordando hasta llegar aproximadamente a donde voy a hacer mi diseño. Como el, el la zanahoria va a ir en la parte del bracito, que sería en esta parte de aquí, voy a ponerle rápidamente la zanahoria de esta manera para poder bordarle directamente el diseño entonces pongo la aguja con el hilo si te es difícil hacerlo de esta manera entonces te, te pido por favor de que lo puedas bordar directamente pero si te es fácil hacerlo así lo puedes hacer de esta manera entonces siempre poniendo la parte de aquí la mano Vamos, entonces el hilo es un poco largo entonces es un poco dificultoso pero no le tengas miedo porque todos los errores son para aprender seguimos y entonces aquí ya hemos terminado en la puntita le vamos a hacer el nudo le hacemos el nudo para luego entonces bordarle la nariz entonces ahora le bordaremos la naricita que va a ser en esta parte de aquí. Y esto es el chufeto del, de, de, de su cabello. <ríe> Bien, entonces ahora que ya le borde la naricita, como lo puedes ver, lo estoy acercando a la cámara para que lo puedas ver. Entonces ahora vamos a proseguir a bordar todo el borde. Vamos a sujetar nuevamente con el alfiler para que no se muevan nuestras partes y vamos a, a seguir eh, bordándolo entonces aquí vamos a poner la aguja nuevamente en su interior vamos a poner siempre el punto interior para que no se vea el nudo y vamos a seguir bordando entonces Vamos a bordar todo el borde hasta que lleguemos al chufetito. Cuando lleguemos al chufetito de la cabeza, rápidamente lo vamos a bordar todo. Quiere decir que yo ahorita estoy dando la vuelta. Entonces, cuando lleguemos aquí a la mitad, vamos a solamente agregar el chufo y lo vamos a abordar, que va a ser más fácil. Bien, vamos entonces. Bien, entonces ahora que ya he llegado mi borde de, de mi bordado hasta aquí, voy a apoyar el chufetito y voy a bordarlo para hacer todo en uno solo. Entonces ya está atacado el pelito también. Aquí, como lo puedes ver. Y vamos a seguir bordándolo todo hasta el mismo nivel de aquí. Entonces vamos a dar toda la vuelta hasta aquí, hasta el mismo nivel, como lo puedes ver. Bien, entonces como lo puedes ver, ya lo he terminado solamente hasta que esta parte de aquí. Ahora lo vamos a decorar. Vamos a poner, usar, yo usaré el marcador. Si tú no le deseas usar el marcador, puedes usar dos perlitas negras o dos lentejuelas negras. Para poder usar el marcador y no se marque interiormente, por favor, poner un dedo en el centro y entonces hacemos los ojitos. Como lo puedes ver, bien, entonces ahora le vamos a hacer lo, el rubor, y bien, mi conejito de Pascua ya está listo. Entonces te voy a hacer un un ejemplo de cómo va a ir. Vamos a abrirlo bien, está recién nevecito. Ahora sí, ahora sí va a ir el huevito. Ahí está. Todo bien aquí el conejito. Como lo puedes ver, está listo y terminado. Vamos entonces con la gallinita. Bien, entonces para mi gallina yo voy a elegir lo que es el color arena, el hilo. Te lo hago ver ese color arena para que haga contraste a la, al feltro amarillo. Bien, entonces igualmente que el conejito, no lo vamos a bordar desde, desde aquí, sino a partir de aquí. Bien, ponemos rápidamente en el interior nuestro hilo y lo bordamos hasta la mitad. Para decorarlo, vamos a hacer igual como hice en el conejo. Si te es difícil, como te lo vuelvo a decir, eh, lo puedes eh, decorar primero la primera parte y después lo puedes bordar todo junto. Yo en este caso lo hago de esta manera porque me es más rápido. Oh. <risa> eh, es normal que, sea, que se encastre porque el feltro, algunos son muy tupidos, algunos no son muy tupidos. Entonces el hilo del algodón cuando tiene que entrar en el feltro hace un poco de problema pero no te preocupes lo sujetas bien y todo está resuelto bien entonces yo voy a abordarlo hasta esta parte de aquí para luego decorarlo y hacerle la parte del, de, la, de la de la de la de la cabecita del, de la gallina bien entonces Voy avanzando y voy terminando Bien, entonces como ya he llegado hasta aquí Ahora le voy a hacer la decoración Para esto voy a quitar el alfiler por ahora Y oh, esta parte estaba cerrada Bien, entonces lo voy a abrir un poquito de esta manera Y voy a poner lo que es la parte de la decoración de la gallinita que va a ir de esta forma bien, entonces ahora con el hilo de bordar rápidamente vamos a hacer como lo hice con el conejito si deseas hacer otras puntadas eres libre de hacerlo yo estoy haciendo esta puntada porque es más fácil más fácil para todas las que están iniciando, más fácil para todas las que quieren hacerlo rápidamente. Ahora, la medida, yo estoy dando una medida suplementaria, porque eh, mucho depende de los huevos. Este huevo me ha salido muy grande. <ríe> no es un huevo normal, creo. Pero, las medi la medida que estoy dando es casi... Eh, una normal entre entre las normales si, tu, si el huevo es más pequeño en tu país o eh, los que tú normalmente compras entonces eh, tienes que hacerlo de acuerdo a la medida aquí está un poco duro ecco. hacemos un poco de, de esfuerzo aquí y lo hacemos igualmente en la parte de aquí bien entonces ya aquí está terminado hacemos un punto un nudito rápidamente y seguimos entonces bordando hasta llegar hasta la cabecita para poner el otro adorno Nuevamente, entonces, pongo el alfiler y seguimos dando la vuelta a la cabecita hasta llegar aproximadamente donde tendrá que ser nuestro adorno. Entonces, lo medimos. Vemos que es de esta altura aproximadamente. Entonces, damos las puntadas. Algunos feltros son más suaves, otros feltros son más duros. Entonces hace un poco de fatiga para poder pasar el hilo y la aguja. No tenga miedo, solamente tenga mucho cuidado de no hincarse los, los dedos. Yo aquí estoy tezco. Porque las puntadas tienen que salir iguales. Ninguna más alta, ninguna más chiquita. Si no, el bordado no va a salir bien. Bien, entonces, aquí como lo puedes ver, ahora le doy la vuelta porque tengo que hacer la última puntada en esta forma, que no es, no es en, la, en la cabecita, sino en la parte de afuera. Entonces, ahora le doy toda la vuelta a la gallina llegando hasta aquí el bordado. Entonces, ya aquí también estaríamos terminando con nuestra gallinita. entonces ya he terminado de bordarlo hasta esta parte de aquí y vamos a decorarlo igual como lo hice con mi conejito entonces yo usaré el marcador pongo mis dos dedos aquí en el interno para poder agarrar y no se no se, no se pase el marcador a la otra parte ya hice los ojitos ahora le vamos a hacer el rubor Y vamos a pasar a la última parte que es la decoración. Yo voy a usar unas pequeñas gemitas, pero te voy a mostrar cómo quedó la carita del, de mi pollito y la carita de mi conejito. Bien, entonces yo voy a agarrar una pizza que me va a ser mucho más fácil de poder agarrar las gemitas, que son muy pequeñas, ay, son muy difíciles de agarrar con esta pinza, eh, bien, aquí, vamos a poner la otra aquí, vamos a poner esta de aquí en, el conej en, la, en la zanahoria, y vamos a ponerle otra más en la zanahoria. Bien. Entonces, ya mi trabajo está terminado. Si deseas más decoración, lo puedes poner a tu gusto. Aquí te muestro cómo quedaron. Así de brillantes, de alegres. Y como puedes ver, vamos a poner el huevito y vamos a hacer esto de aquí porque está nuevo para que puedas ver cómo quedó Vamos a abrir bien esta parte de aquí como te digo mi huevo ha salido muy grande <ríe> entonces es un poco difícil para que entre la gallinita Ahí está Muy bien Entonces aquí te dejo ver cómo la está cubriendo Lo cubre todo y sale la gallinita En su espalda, aquí adelante Y el conejito la espalda y aquí. Bien, muchas gracias por ver mi video de hoy y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Oh! Salió volando.